Hey, bienvenidos a Classy mes. Yo soy Classy de Estas gafas vamos a hablar en un próximo video Es un regalito de una tienda de, Bueno, que me contactaron eh, Vía YouTube Me vieron aquí, les gustó mi canal Y me las regalaron Como pueden ver, son bellas Hermosas Preciosas el video de hoy se trata sobre estafadores de Instagram, porque no todo el que te contacta a ti como youtuber pequeño, si eres un youtuber pequeño como yo, no soy pequeña, yo mido un metro dos, 6 pies, pero eh, mi canal es pequeño, entonces no todo el que te va a contactar te quiere engañar, este es un video muy en serio, que creo que es un tema horrible, horrible que esto esté pasando y quiero... No sé si alguna de las que me, personas que me están viendo son youtubers, son instagramers, que sepan de este estilo de scam, de estafa que no te están estafando a ti sino a tus seguidores y por eso como ya me di cuenta de cómo es que lo están haciendo para engañar más personas no te engañan a ti y engañan a todos tus seguidores me contacta vía instagram vía email una tienda que se llama slay bella y lo voy a poner bien en grande aquí slay, slay Bella me contacta, me dice, oh, nos encanta tu canal de Instagram, me gustaría hacerte un regalito y para que lo pruebes, para que hagas un video acerca de esto, y lo postees, a ver si tus seguidores quieren comprar mi producto, somos una tienda pequeña comenzando, bla bla bla bla bla. Digo, ah, qué chulo, alguien me quiere regalar algo. Yo, mi canal es pequeño, yo no recibo a cada rato regalos. Eso no está sucediendo todavía con regularidad. Yo me alegro de cada vez que alguien me contacte y me dice que mi canal le gusta y que me quieren regalar algo, me quieren enviar algo para mostrarlo en mi canal. Como la fábrica de estas esponjitas me contactó y cuando ellos me contactaron ya yo las tenía, ya yo las usaba y les dije que ya, los, que ya la conozco la marca. Me habían ofrecido dinero para hablar de la marca, para probarla en vivo. Yo les dije con mucho gusto porque me gusta mucho ya había hablado de ellas en mi canal de youtube no en instagram pero en, en youtube y la marca después que me ofreció dinero cuando vieron que ya yo había hecho el trabajo de gratis no me volvieron a contestar más el nombre de ellos lo dejo aquí muy mal hecho muy mal hecho pero bueno quién me manda a decirle que yo le había hecho la promoción de gratis igual Da igual, da igual, me contacta Slay Bella y me dicen esto, y yo, ah sí, sí, sí, sí, sí, me dicen, haz clic en este link, elige el producto que más te guste de estos, lo más barato que ellos tenían ahí, para dármelo gratis. Elijo este producto, que es, es un delineador que de un lado tiene un delineador de ojos normal y del otro lado tiene como una estampilla que te hace estrellitas en la cara funciona muy bien, muy cool yo lo probé en un video hace un par de videos y bueno y mostré también que es una porquería porque se me hizo un tollo que me, me dañó la ropa que usé porque se salió mucha parte de la tinta es una porquería china de 0 punto, qué sé yo dólar y te lo regalan, entonces el truco es que yo coja esto de gratis, lo uso en el canal por agradecimiento, que yo diga, oh, qué lindo, qué bueno es, y tú vayas como, como seguidora mía y lo compres, y, y compres otra cosa de la tienda. Y aquí viene el truco, porque el asunto es que cuando yo elegí esto, que de verdad fue gratis, 100%, envío gratis y todo, yo vi más cositas a ver qué tenía la tienda, y me gustó una paleta de sombras de ojos que costaba coma 56 dólares o algo así, o, o euros, de hecho, creo. Yo lo pido también. Mando el pedido, me llega un email y me dice que tarda hasta tres o cuatro semanas en llegar. Pienso, ah, esto no me está gustando. A los tres días me llega esto, rapidísimo. Me llegó y me digo, ah, oh, qué chulo, que me llegue mi paleta de sombras. Pasan tres semanas, no me ha llegado. Um, bueno, pasa otra semana, no me llega y pienso, bueno, esto es, ya, ya yo sé lo que pasa. Esa es una tienda esa que te, te hacen un pedido de China y te, te venden por 27 euros una cosa que cuesta 3 de China. Y pienso, ah, ok, maldita sea, caí la trampa. Pero no pasa nada, yo quería mi paleta de sombras. Han pasado dos meses, dos meses. Y no me la enviaron, o sea, me robaron los 27 euros. El truco es que un youtuber, un instagramer, recibe un regalo de la tienda. Entiende que la tienda existe, que la tienda es real y que tiene productos reales. De hecho, te lo llevan, te llega en tres días. Tú promueves la tienda. Tus seguidores van donde te ven, oh, sí, ella dice que es cierto, ella lo está usando el producto. Si yo voy y lo compro, me va a llegar. Tu seguidor va y compra, le roban el dinero y nunca le llega nada. Entonces, no es solamente un engaño para los compradores normales, sino para los youtubers, porque nosotros estamos manchando nuestra reputación al promocionar tiendas de de estafadores no me hubiese pasado ni por la mente que una cosa así esté pasando en Instagram yo sé que en Instagram pasa que ellos te mandan un, una, un email y te ofrecen un producto gratis y que solo tienes que pagar envío y el envío cuesta 12 euros y son unas gafas que cuestan 3 euros en el supermercado eso está en Instagram por todas partes, te llegan estos emails te, te, te hacen sentir como wow, tu canal está creciendo miren, me quieren regalar algo y es un engaño, pero una cosa así Sí, de una tienda que de verdad te roba tu dinero y no te manda nada para que tus seguidores crean que es real la tienda y más gente compre, ellos te mandan una porquería de, de, de medio dólar y tú caes en la trampa. Yo entré, hice clic a su tienda, tenía como no sé cuántos mil seguidores en Instagram. Y pensé que era real y hago clics en, en estas fotos de estas influencers que tienen fotos ahí. Entro, tienen canales que existen y ellas existen, pero están promocionando siempre estos productos de esa tienda que recibieron gratis y que sí existen. Y en el momento que los seguidores de todas nosotras nos ven, ven que hay muchas youtubers que sí que tienen productos de esa tienda, te van a creer que la tienda existe y que la tienda te va a mandar lo que compres. Esta es una pura estafa, no creas en Slay Bella, pero en el momento que 3, 4, 5 youtubers hagan un video como este, ellos le van a cambiar el nombre a la tienda y van a intentar hacerlo con otros nombres, con más gente. Ya yo no sé ni qué voy a hacer la próxima vez, no tengo idea. Ahora yo acabo de recibir un regalo de una tienda que se llama Senso Latino. Me mandaron unas gafas bellas. No me cobraron no me pidieron ninguna información mía, eh, tu dirección para mandarte un regalo para que hagas un video probándola. Si te gusta, mejor. Y las gafas están bellas y no son de mala calidad. Y yo quisiera ahora saber, cuando yo hago un video de esta gafa, y el seguidor mío que vaya y compre unas gafas, ¿va a recibir la gafa o lo van a engañar? Yo no sé. Ahora, ¿qué, qué yo hago? Yo me siento ahora muy insegura. Y, esta, y esto es un negocio. Yo, no, yo, yo soy médico y trabajo como médico. Yo tomo parte de mi tiempo libre y trabajo más porque yo hago videos, pruebo productos, compro. Yo invierto dinero aquí también. Y, y, y, y la razón es que si el, si el canal crece, yo voy a tener patrocinadores para los productos y luego me van a pagar para mencionar un producto. Y, ¿Y cómo yo crezco si ahora tengo miedo de trabajar con una que otra marca? Es una situación muy incómoda, muy difícil. ¿Qué harían ustedes o qué hacen ustedes si las que me están viendo son youtubers instagramers? ¿Cómo se supone que tú vas a coger un producto de una marca pequeña que te contactó? Porque las grandes todavía no te contactan porque tú eres pequeña. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú no sabes si van a engañar a tus seguidores? Yo no tengo la menor idea. Por lo menos ya yo sé que Slave Bella me engañó, que son estafadores que no compres de ahí. No sé de ninguna otra. Pero bueno, espero que este video te sirva de algo. Y si es así, regalme un like. Suscríbete a Clásimes y te veo en el próximo video. Chao.